hace ya que no grabo un vídeo por lo menos desde primavera y nada este vídeo de estos días pues estoy un poco motivado con, con, en general con la música y no estoy grabando nada ni estoy tocando ni estoy haciendo nada, estoy tonteando todo el día mirando vídeos de, de caídas en, en, en el youtube. Entonces que hoy pues ayer ante taller me dio por ahí y he estado practicando la, las escalas de solo single string ¿vale? Eh, ya sabéis, la escala es lo más parecido a lo como tocaría un guitarrista es un estilo en el banjo difícil porque el banjo, a diferencia de la guitarra, no tiene sustain ninguno entonces, cuando tú te pones a tocar con la guitarrita abre, y haces tiene como, como mucho sustain y te... es musical básicamente en cuanto toca la escala con el banjo, para que suene en el contexto de una canción, suene potente y te, te guste Tienes que ir a velocidades Estratosféricas, de, de tienes que ir a velocidad de bandurria Pero tocando con los tres deditos Y eso pues no es nada fácil En el estilo single string eh, me, me enrollo Lo que quiero decir que estoy practicando Esto que quiero saber Tocar por aquí también bien Y nada, se me han ocurrido Bueno, se me ha ocurrido he, he, he preparado un par de ejercicios para que Lo practiquéis vosotros también Mientras yo practico Y así vamos avanzando a la vez entonces, eh, a diferencia de, de otros vídeos que tengo con single string, en este caso, lo que en vez de partir por desde aquí arriba, lo que vamos a partir es desde aquí, ¿vale? Desde el traste 5. Bueno, vamos al yo Bueno, lo, el ruido de fondo que escucháis es el aire acondicionado que hace bastante calor, incluso siendo las 11 de la mañana que es ahora mismo, así si se ve, a 11 y 10 más o menos aquí puede hacer perfectamente ya 28 grados otra vez vale entonces lo encendí un ratito bueno pues eh, es estamos en sol que el acorde sol completo barra vale barra perdona formato f barra sería así y la nota desde la que vamos a partir es la nota sol que tenemos en la cuerda cuarta en el quinto traste ¿vale? ¿Por qué vamos a coger esta y no vamos a coger, por ejemplo, re al aire u otras? Pues vamos a coger esta porque esto es lo que nos va a permitir luego usar un, o tener una referencia eh, cuando toquemos la misma escala pero en otras tonalidades. Por ejemplo, si, si en solo empiezo aquí y este es el acorde de la, pues la empezaría aquí, este es el acorde de do, la escala de do mayor empezaría aquí, esto es re, la escala de re mayor empezaría aquí. Vale, Es decir, que vamos a usar esto como, como referencia. Y esta escala, evidentemente, es movible. Es decir, que si yo soy capaz de tocar la escala aquí, me voy a do, seré capaz de tocar la escala aquí también, siguiendo exactamente el mismo patrón de, de, de traste. ¿Vale? Bueno, pues volvemos a la escala de sol. Estamos en sol. Sol mayor. Entonces, la, la escala es lo siguiente. importante es, en la mano derecha y esto es un, algo que lo he dicho en otros vídeos y lo, lo, lo tengo que reiterar, lo importante es automatizar el pulgar índice, pulgar aunque nos resulte antinatural a veces, sobre todo en las transiciones de cuerdas, ahí nos resulta un poco, a mí por, como guitarrista me resulta un poco antinatural, y con, contra eso es con lo que hay que luchar, es decir, hay que luchar contra eh, la tendencia natural que por ejemplo yo tengo de darle con, con el pulgar siempre. ¿Vale? Pues como guitarrista flat picker que, que soy de toda la vida. Bueno, pues entonces la, la escala digamos completa una octava, empezaríamos aquí, ¿vale? Pulgar índice, pulgar mejor, en vez de, de, de deslizar mejores, poner el dedo y deslizamos así, hacemos Cambiamos de cuerda, nos vamos a la tercera y vamos al 7. Y aquí hemos acabado otra vez en sol. ¿vale? Sol, sol, es una octava. Es decir, la escala sería en realidad hasta aquí. Y aquí completamos, para hacerla más musical. Eh, cuando hacemos este movimiento tenemos que deslizar, salvo que tengamos unos dedos muy largos, y podamos hacer esto. ¿Vale? Cosa que en mi caso, que los tengo muy largos, no soy capaz, con lo cual si tenéis dedos cortitos ya sabéis que va a ser difícil. Entonces más, más fácil o digamos más útil simplemente deslizar. Pulsamos Perdón. sin deslizar aquí. Tengo la tendencia a deslizar aquí y eso también tengo que evitarlo. ¿Vale? para atrás aquí si sí deslizaremos hacia arriba vale y se trataría de practicar practicar la escala pues, pues nos ponemos el metrónomo. yo hablo fatal hoy estoy fatal que no he bebido nada ¿eh? no, lo, ni me he fumado nada uh, estaré nerviosa mm, pues nada practicarlo con el metrónomo una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, hasta que lo tengáis memorizado. Eh, en la tabulatura eh, solamente he puesto la digamos la primera parte. La segunda parte hacia atrás no pues, tampoco creo que, que requiera mayor esfuerzo que simplemente pensar un poquito y volverlo a hacer. vale Bueno, esta es la, la primera parte. Vamos a la segunda parte. En la segunda parte lo que vamos a hacer es extender esta escala hasta llegar a dos, dos octavas. Es decir, vamos a llegar hasta aquí, a este sol que está aquí, ¿vale? Que sería el equivalente a este. Perdón, este. Mis disculpas. Esto aquí en la guitarra. Aquí yo tengo mi mente de guitarrista. Aquí, ¿vale? En el quinto traste. Entonces, dos octavas, exactamente igual que antes. ¿Vale? Y ahora, aquí es donde empieza la extensión. Ahora nos vamos a ir a la segunda cuerda, al traste 10, y seguimos con la misma, la misma secuencia pulgar-índice. Ahora mismo no me acuerdo con que le he dado aquí al final. Pulgar. Y aquí acabamos. Traste 17, ¿vale? Repito. y para atrás aquí le, le doy un con el corazón, no sé por qué, pero tendría que dar con el pulgar o con el índice ¿vale? dos octavas dos octavas completas bueno, pues sobre esto Voy a repetir otra vez ahora despacito la parte nueva, digamos. Sobre esto vamos a estar haciendo otros, otros ejercicios para que esta, esta escala se nos quede grabada a fuego en, en la mollera. ¿vale? Entonces repito la parte nueva, habíamos quedado que era la primera parte. La parte nueva es 10, 12, 10, 12, 14, 16, 17. Podríamos seguir hacia abajo si quisiéramos, y podríamos seguir hacia arriba si quisiéramos, pero en principio lo vamos a dejar aquí. Repito todo entero despacito. deslizando de aquí a aquí, pero bueno, da lo mismo no da, pero bueno vale, bueno y ahora los ejercicios estos patrones de, de para ir saltando cuerdas saltando dedos para que se nos quede bien en la mollera